Mm. Yeah, yeah. Uh. Baby. Uh. Oh. Me pone demasiado gay cuando te van al club Intento no pensarte, pero nadie como tú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 estoy pensando en quién soy cuando te tengo y cuando te doy cuando te beso el cuello lentamente y me convierto en tu boy ya no sé dónde estoy pero te tengo una foto solo tengo tu recuerdo, Momento perfecto cuando yo te tengo Me encanta verte y apreciar tu movimiento Pero todo comenzó de la mejor manera Me gusta tuya, no me gusta cualquiera o estar contigo, hago lo que sea Cruzo mares y me porto como fiera Es que por ti recorro el mundo entero Estoy para ti, esto es algo sincero Yo pronto no tendré mis cuentas en cero Es que antes que el dinero yo a ti te prefiero Tú te mereces una parte del millón Una parte de mí, de mi corazón Yo estoy para ti, tú estás para mí Pa' todos los días hacerte feliz Un día por el barrio, otro en París Con miles de envidiosos Pero juntos al fin, juntos somos odiosos Tú me pones penoso cuando estás al frente de mí, solo te miro y no sé qué decir. Es que me encanta verte sonreír, baby, es que tú me pone demasiado cray cuando te ven al club. Intento no pensarte, pero nadie como tú. Y aquí estoy anhelando verte, solamente para comerte y decirte que ah, tú es demasiado gay okay cuando te dan en el club Intento no pensarte pero nadie como tú Y aquí estoy anhelando verte Solamente para comerte y decirte que uh. Es el yo me va y va C, -c, -c, -c Sigue son en la casa, en la casa. Música de, de tu chico favorito.